bienvenidos amigos nicotecnianos al curso de ilustración digital en este curso vamos a ver cómo pintar digitalmente una imagen para eso vamos a combinar los recursos físicos con los digitales o sea vamos a partir de una imagen que hayas dibujado en un papel y después la digitalizamos y la pintamos en la computadora no hace falta que tengas ni una mega compu ni, un, ni una tableta wacom digital o sea ojalá que sí pero no es necesario que lo importante es entender ¿Cómo se puede pintar? Bien, acá tengo algunos ejemplos que me gustaría mostrarte y contarte cómo eh, funciona esto y cómo se usa ¿sí? porque no solamente es para eh, relajarse y dibujar sino que se hacen cosas muy muy interesantes por ejemplo, uno suele conocer que se hacen ilustraciones digitales en, tablet, en tabletas eh, conocidas como Wacom que realmente son muy buenas en las cuales usas un lápiz óptico que vas pintando directamente en la pantalla de la computadora y vas ilustrando con tinta digital. Básicamente dibujas y haces todo ahí. Esa es una muy buena opción. Pero eh, bueno, nada, hay que solamente conseguir ese recurso. Así que si lo podés conseguir, buenísimo por vos. Pero no es el único caso acá. La creatividad no se limita a la tecnología, sino a, a lo recursivo que uno puede hacer. bien Otros ejemplos pueden ser tabletas que, que no son... Solamente o directamente con la pantalla Sino unas tabletas más bien como de mano Como se muestra ahí a la izquierda En las cuales pintas en esa tabletita Y después se replica en la computadora O la otra opción que es tal vez la más común Una tableta gráfica en la cual pintas en la tableta gráfica Ahí a la derecha que se ve Y eso se, tra se traduce directamente en la computadora Está muy buena eh, Es una opción muy accesible Y es una experiencia muy muy linda pero acá en este caso eh, tenemos a nuestro amigo Super Saiyan, seguramente más de uno lo, lo debe conocer. Vamos a hacer lo que se debería hacer tradicionalmente o lo que se hace tradicionalmente. Bien, vamos a dibujar un dibujito en, en un papel. Si ¿sí? no hay ningún problema con eso, vamos a, vamos a empezar usando la tecnología más antigua y más poderosa del mundo que es el papel y el un lápiz y si tenés goma mejor todavía si sí, vamos a dibujar como se ve acá y vamos a después repintarlo o redibujarlo en eh, la computadora lo importante de acá es que vamos a usar un programa en el cual tenemos un montón de pinceles que esto nos va a ayudar a crear efectos distintos así que vas a poder recrear eh, combinación, luces y cosas, crayones, bueno, un montón de, de texturas inclusive, un montón de cosas. Y vamos a ir entendiendo cómo organizar esto en el espacio de trabajo para poder eh, darle forma al tipo de dibujo que se te ocurra. Mira, vamos a encontrar un montón de recursos, un montón de pinceles. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada pincel te puede permitir expresarte de una forma distinta, o sea es un recurso artístico o un recurso visual distinto, porque imagínate que no es lo mismo un pincel de punta redonda que de punta cuadrada o con textura, así cada cosita tiene su cosa de valor. Ahora, ¿qué cosas se puede hacer o para qué se usa esto? O porque tal vez uno diga, bueno, son dibujitos, sí, pero los dibujitos o los dibujos hoy en día son los recursos visuales que todos consumimos, desde el más chico hasta el más grande. Por ejemplo, películas, ¿sí? O sea, esto se usa en todas las, en todos los, eh, en todas las industrias, en todos lados. Acá podés ver dos personajes icónicos, ¿sí? Que son la serenita Ariel y Elsa, si no me equivoco... <risa> Eh, Frozen, si no me equivoco también Ya eso es más actual eh, Bueno, si me equivoco dígamelo Porque tampoco soy <ríe> Tan a full así con, la, con los personajes de películas ¿sí? Pero lo importante es que Se utiliza eh, para películas Para muchísimas cosas No solamente para dibujos animados O creaciones de, del personaje Sino también para algo que se llama eh, Las claves O, o el, el fotograma clave eh, en, en, en inglés tiene otro nombre, se usa más bien en inglés, pero lo importante es que se utiliza como, como para la idea de lo que va a ser después la película, ¿sí? que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en películas de Pixar. Mira, acá hay algunos ejemplos de lo que se utiliza este tipo de programa o este tipo de ilustración digital. Para games, o sea, videojuegos, ¿sí? Para películas, para diseño, para cosas de fashion, de moda. Mira, en juegos, claramente porque sí. O sea, este tipo de dibujo se puede traducir en un videojuego. Tanto como un personaje, como un fondo. Es, las posibilidades son... Eh... Infinitas Film o películas Porque ahora vas a ver a continuación Que eh, lo que es dibujo se utiliza Para películas, no solamente de dibujos Sino también fondos, diseño Porque sí, o sea, todo diseño Empieza en un dibujo Y un dibujo con un formato así De este tipo de, de herramientas Es muy práctico y muy útil Fashion, también, se han visto esas películas eh, La de los 101 digo, O Digo, si no está de El Diablo viste la moda creo Esas películas así, si no digo mal o oh, si han visto esas películas que están los diseñadores de moda Ven que hacen dibujos de, del modelo y del estilo de, de la ropa por ejemplo Y es muy común usar programas como esta arquitectura también Para diseños y bocetos de, de estructuras arquitectónicas Transporte, también vehículos se diseñan a partir del boceto principal Que se puede hacer en este programa E-commerce, por qué no, Sí, me pareció ponerlo eh, correcto esto acá Porque muchas veces se llega a combinar también lo que es Dibujo digital con porque no la fotografía. ¿sí? Las posibilidades son realmente muchísimas. Acá tengo algunos ejemplos. En lo que es cine, en lo que son pósters. Fíjate. Estos son pósters de películas distintas. Todo hecho con este programa. O programas de este estilo. De ilustración eh, digital. O dibujo digital. ¿sí? Están eh, justamente con ese. Con este. Estos estilos. Acá. La película de Coco. Esto es lo que se conoce como, por ejemplo. Eh, no es, no es Keyframe la, la palabra, pero sí es como una idea conceptual de cómo sería la película. Entonces, muchos artistas lo que hacen, o lo que se hace en la película, es pedir un concepto de cómo la película sería, o el color, o la idea del recurso visual de, la, de lo que la película sería. Entonces, el artista, en base a la información que le dan, va y crea un estilo, un, una imagen, como en este caso, de cómo sería la onda o el estilo. De la película, y en base a esto, los creadores de la película agarran las ideas y bueno, trazan en el formato 3 de tres dimensiones de cómo sería la película. Acá se puede ver eh, más o menos el contexto, el lugar, el, el piso de, de, de adoquines de piedra y demás, en el cual se, se toma el concepto, es como una especie de concepto de imagen de la película, es muy común esto, por ejemplo, en el cine. Otros recursos para que se suele usar este tipo de ilustración digital. Bueno. Se lo utiliza como algo que se llama mate painting o pintura mate. En lo cual acá abajo se puede ver que está parte de la escenografía. Que es como una especie de castillo o algo medio así tipo eh, Game of Thrones ponele. Hay una placa verde ahí. Y todo lo demás que está acá por encima se reemplaza de formato digital. En computadora después se reemplaza por una imagen pintada. ¿sí? Esta imagen está pintada y esto es muy común que se utilice en el cine. Eh, antes se utilizaba siempre un montón. Ahora ya va combinado con... Eh, más recursos en 3D, pero también se sigue combinando y se sigue utilizando el recurso de pintura Porque es mucho más económico hacer un fondo pintado de un mundo, o en 3D tal vez de un mundo Que hacerlo en, en estructuras eh, este, reales, ¿no? O sea, montar una escenografía real de todo esto Entonces el recurso de pintura es algo que se utiliza para lo que son películas también En este, en este sentido y muchos otros más, ¿no? También para videojuegos, fíjate, este videojuego simple en dos dimensiones está hecho con ilustración digital. Que a diferencia de la, del curso anterior de ilustración vectorial, acá la, mejor dicho, la, la, la calidad o la cantidad también. De imágenes, de imágenes, tenemos a ver sombras, tenemos contrastes, hay un montón de recursos, por ejemplo la piedra, la piedra esta que se ve acá tiene un montón de recursos pintados y, y te podés dar eh, cuenta de la diferencia porque no son colores más bien plenos y puros, sino que tiene muchos degradados, detalles y cosas así que se crean y se consiguen a través de esas pinceladas que te mostraba al principio. Entonces los recursos visuales para <coughs> videojuegos, también son posibles con este tipo de programas de ilustración digital O sea, videojuegos no solamente es con vectorial Sino con digital también O sea, se pueden combinar todos los recursos Así que, tenerlo en cuenta O acá también, mira Ilustración digital para lo que sería, por ejemplo, un personaje Este personaje tranquilamente se pudo haber hecho con una ilustración vectorial Como el curso anterior que habíamos visto O también con ilustración digital Ya que te permite... Eh, trabajar con, con más detalles ¿sí? y fíjate cómo está hecho una, um, un personaje para un videojuego los personajes para videojuego está el personaje en estado de reposo después tenés cómo es el movimiento corriendo caminando atacando disparando eh, en estado de reposo con el jetpack bueno todos los movimientos de un personaje están dispuestos de esta forma entonces cada uno de estos es un estado y en su combinación se crea la animación. Y con, esto, con este programa que vamos a ver tranquilamente puedes hacer una animación con, bueno, con el programa y entendiendo este recurso de eh, dibujo a dibujo cómo es que se puede generar esa animación. O inclusive crear un recurso para después ponerlo en un videojuego o en algún programa de videojuegos. Ahora, ¿qué tipo de programa se utiliza para hacer ilustración digital? Un montón, chicos, un montón Tenemos por ejemplo lo, el más conocido que es Photoshop Obviamente que este es, el, el, es un recurso de pago eh, Tiene una, una suscripción de pago mensual o anual Y se utiliza para muchas cosas distintas Y es tal vez el más completo podría llegar a decirse Pero tiene muchas funciones más Ahora también hay otros programas Bueno, el Clip Studio Paint también es un programa de pago que es muy completo y es específico en este caso para, para dibujar también está muy bueno pero es de pago y hay otros recursos que son gratuitos como lo son el medibang paint el krita o el GIMP. Eh, son muy buenos son bastante completos y acá realmente no importa tanto cuál uses sino más bien que sepas qué hacer si ¿sí? eh, eso es lo importante no te vuelas loco con qué programa usar porque en realidad y en definitiva Casi todos los programas hacen lo mismo, lo importante es entender los fundamentos. Y ¿sí? una vez que vos tenés los fundamentos, podés recrear o trabajar con cualquier programa. Siempre se van pareciendo entre ellos. En nuestro caso, vamos a usar el programa Krita. ¿Por qué el Krita? Porque me parece el más completo, tiene muchos pinceles, me parece cómodo, también se puede combinar con lo que es animación, que de hecho en el canal hablo un poco de eso. Y en el futuro tal vez podremos ver algo de, de ese tema. Y, y bueno, me parece, me parece a mí que es el, además de ser gratuito y estar disponible para varias plataformas, creo yo que es el, el que más eh, se les va a, a ajustar a ustedes. Así que en el próximo video les voy a mostrar cómo instalarlo para que me sigan en el paso a paso. Y vamos a dar los primeros comandos como para que se puedan ir amigando con el programa. Así que si están listos, vamos a comenzar por último pueden irse sumando a este curso, como saben los días lunes es la clase teórica y después martes, jueves y sábados son las prácticas sábado principalmente yo corrijo lo de ustedes si me lo quieren enviar y no quiero dejar de mencionarles que los cursos van en orden estamos en lo que es dibujo digital, lunes 5 después sigue composición, programación y demás todos los lunes comenzamos con un curso nuevo, se pueden anotar en los que quieran, cuando quieran así que Nada, sin más nada que decir ya vamos al eh, siguiente video en el cual les muestro cómo instalarlo y primeros pasitos. ¿Listo? Nos vemos en el próximo. Chao.